primero siéntense con la espalda recta fíjense cómo están sus hombros y relájenos entonces busquen un punto donde van a enfocar sus ojos poco a poco concentrarse en esa imagen frente de ustedes y por unos instantes simplemente Apreciar los colores, las formas, de ese punto visual que escogí. Poco a poco, volviendo a traer mi mente aquí, ahora, donde estoy sentado, sentado. ir soltando lo que sea que haya sucedido hoy concentrarme en cómo está mi cuerpo respirando profundamente y por poco a poco, dejar que el cuerpo se vaya relajando, soltando, tranquilizando, en este instante tomo conciencia de este segundo como un segundo único y especial sentir como después de tantos millones de segundos todos diferentes todos especiales hoy ahora he llegado a este instante tranquilo sentirme en mi espacio seguro y sentir cómo todo el cuerpo poco a poco se va sintiendo en calma tranquilo, cada vez más y más relajado, como si este segundo mismo quisiera que todos los otros segundos esperaran un momentito para que yo vuelva a estar tranquila, tranquilo, dejando que esa energía de calma, de paz, vaya recargando poco a poco este cuerpo, sentirme cada vez más tranquila, tan tranquila que todas esas preocupaciones las cargas que asumí durante el día se disuelven como si el agua de la tranquilidad cayera en mi mente en mis hombros y al igual que la lluvia disolviera el polvo de la preocupación todo se disuelve y me libero quedando totalmente tranquilo y en los próximos minutos disfruto de ese baño de paz por todo mi ser refrescando disolviendo liberando todo ese polvo intranquilo en mí quedando cada vez más y más libre liviano en paz esa lucha de paz todo mi ser ha alcanzado un agradable estado relajado y tranquilo y ahora puedo guiar mi atención Hacia el interior de mí mismo, a volver a entrar en contacto con esa parte invisible en mí, con mi propia identidad espiritual. Yo Alma. esta energía sutil, metafísica, eterna. Espíritu, usando este cuerpo a lo largo de los años. He desempeñado tantos roles diferentes, creado conexiones y relaciones tan variadas, distintas cada vez más complejas pero en su esencia lo que yo soy y lo que somos todas las almas en la humanidad somos simples en esta enorme obra de teatro así me siento a mí misma, a observar las escenas vividas en la enorme pantalla de mi mente son como escenas de una película donde sea que mire esa escena no me afecta emocionalmente porque sé que son escenas que vienen y luego se van y aunque yo el alma las haya vivido, actuado ya forman parte del pasado que no es el momento presente, este instante este segundo. Después de ese largo recorrido que yo mismo he hecho, puedo reconocer la fuerza, la valentía Tantos distintos aprendizajes de mí, de la vida, de la conexión entre todos y todo, que he aprendido con cada vivencia, en cada escena nueva, de esta enorme película, así por unos instantes, me salgo del papel y observo todo tan distinto, con mi corazón liviano, mi mente en un silencio reconfortable solo observo lo que sea que trae mi mente y con ese silencio tengo una claridad profunda en mi corazón y en cada escena que observo, logro encontrar la enseñanza oculta que trajo esa escena. Así, por los siguientes minutos, dejo que mi mente traiga lo que sea que tengo que observar, usando mi sabiduría interna, natural, del alma, encontrando el tesoro oculto en todo lo que y lo que voy a vivir. Y estoy viviendo. La luz. Claridad. Y la paz. Me guían. Para hacerlo más fácil y llevadero. Encontrando. el regalo de cada esta nueva visión acerca de mi propio recorrido de mi propia existencia el corazón la mente y todo el ser se siente tan ligero como si un enorme peso se hubiera disuelto. Como si del corazón se hubiera quitado la presión que lo estaba aplastando. Y siento Cómo el entusiasmo por mi propia existencia se reanima. Cómo encontrando los tesoros en todo lo que vivo hace que mi vida se vuelva interesante que se vuelvan más fácil como yo voy descubriendo mis propias fortalezas, dándome cuenta de todo lo que yo he puesto en la práctica de mis propias virtudes de mi paciencia el amor la valentía la generosidad la compasión el entendimiento empatía respeto armonía felicidad paz luz todo lo que soy lo vuelvo a reconocer con esta nueva visión de mí, de lo que soy y de lo que fui, encontrando de nuevo el valor, el honor de lo que soy yo en este mundo. Y aunque a veces me equivoqué, a veces no tomé la mejor decisión de todas, o a veces simplemente ganó la pereza. Todo fue aprendizaje. no hay ni un solo instante en que yo el alma no haya aprendido algo. Ahí está el arte de volver a encontrarlo. Cuando yo el alma voy más allá de todo ese ruido mental que trae lo que los demás me han dicho. Todo ese ruido influencia de ver lo que los demás están haciendo, cuando logro soltar la expectativa, la ira y la confusión dando espacio al dulce silencio en mi corazón. Ese poder que limpia Sana y renueva mi energía vital la herramienta de mi propio ser para volver a traer claridad cuando pienso tanto en una misma cosa, se vuelve grande y complicada, difícil de entender. Mientras que yo, al zambullirme en el silencio, al permitirle a la mente limpiarse del ruido, y volver a disfrutar de esa libertad silenciosa. Todo se vuelve simple, fácil, claro. Me permito disfrutar de esta agradable medicina de la dulce pomada de silencio refrescando suavizando sanando mi corazón el silencio despierta naturalmente la paz, al igual que cuando yo me sumerjo profundamente en el océano, hasta el ruido, ruido externo de las olas se disipa. Me en el océano de silencio y paz. Disfrutando de las profundidades maravillosas, tranquilas, llenas de luz, del silencio. Thank you. Las profundidades de este océano de silencio. Puedo sentir cómo se renueva en mí el empeño y entusiasmo de dar lo mejor. entusiasmo por la vida, latiendo de nuevo en mi corazón, sintiendo en mis manos toda la capacidad de crear la existencia en que quiero vivir. la vida de nuevo agradable liviana en paz y en esa estabilidad del corazón con la frescura del océano de paz de la energía del alma suprema habiendo limpiado todo el rastro de tensión de angustia o de estrés el alma finalmente está libre, libre de decidir, a sentirse como quiere sentirse, a escoger sus mejores decisiones, y a recorrer esta aventura de la vida con mis propios con ese entusiasmo, tener esa fuerza de esperanza, de que con esta nueva visión de cada instante en mi vida, la vida misma es entretenida, vale la pena vivir. a estar bien puedo también mantener esa misma visión hacia cada ser de este planeta reconociendo detrás de sus situaciones al alma al actor con toda su capacidad sin límites con su propia fuerza de voluntad y la fuerza vital que hay en cada alma sabiendo que dentro de sí tienen la fuerza para afrontar lo que sea que están viviendo. Ya no siento que son pobrecitos, sino que veo un alma hermana, un ser capaz, valiente, fuerte, con todo lo necesario para volver a estar bien. Siento esa fuerza en mí. Siento a la paz del Ser Supremo acompañándome, fortaleciéndome. Y lo veo también cada alma junto a mí. Veo un planeta lleno de seres originalmente pacíficos. Más allá de su enfermedad, de su sufrimiento, de su situación. Veo al alma siendo cuidada, nutrida y con todo el potencial para estar bien. Y mantengo esa visión en mi corazón como el mejor deseo como la esperanza pura para el mundo, sentir que dentro de cada uno de nosotros está la llave para que el mundo vuelva a estar en paz. mantengo esa visión estable y fuerte de esperanza en las almas que tanto lo necesitan las almas que perdieron su propia esperanza tener esa visión hacia ellas es como un rocío que refresca sus corazones. Así dejo que sean estos dulces sentimientos de amor, de fortaleza y paz los que lleguen a cada rincón del mundo. incluso a las plantas y a todos los seres vivos que están buscando cómo regresar a ese equilibrio original. Dejo que sea paz pura y natural la que irradie en mi corazón, la que le vuelva a dar sentido a mi existencia y a la existencia de todos y todas en el mundo. Una conexión pacífica, amorosa, en libertad. sabiendo que muy pronto las almas volverán a despertar su propia fuerza. Que al igual que hay oscuridad, la luz no se puede ocultar, así tomo conciencia de mi propia fuerza de paz, de mi propio potencial en mi vida, a cada segundo mi promesa para mí mismo permanecer despierta, atenta a mi paz, con esta dulce compromiso con mi ser. a sentir mi cuerpo en esta silla, a sentir mis piernas, mis manos, mis pies. Vuelvo al aquí y al ahora. Oh, Para terminar, salió cambiar los pensamientos, <coughs> dice.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 PENSAMIENTOS NEGATIVOS Los pensamientos negativos y los inútiles acaban por apartarme de mi camino, cambiar las situaciones mediante los pensamientos. Primero debo cambiarme a mí misma y entonces podré cambiar al mundo.